innovación datos Prosumidad. ciudadanía poesía actitud nutrición digital Universidad. comunicación rego general todo esto y mucho más en Radio La. Muy buenos días a todos bienvenidos a este UGR en casa a estos encuentros que estamos haciendo los miércoles y los viernes y en los que charlamos con eh, buenos amigos de la Universidad de Granada, con profesores, con investigadores, con gente de la comunidad de la Universidad de Granada. Estos días estamos viviendo muchas pequeñas revoluciones y en nuestras propias casas una de ellas tiene que ver con la comunicación en mi casa, por ejemplo, hay un momento en el que los tres estamos hablando con tres sitios diferentes mi pareja con sus padres, mi hijo con sus primos y yo también, por ejemplo, con mis padres es cierto que ya vivíamos revolucionados en lo digital desde hace tiempo pero este confinamiento o este sinfinamiento, como lo están llamando algunos, va a acelerar algunas cosas, como por ejemplo vernos a través de esas ventanitas negras que se iluminan cada vez que la información está a punto de llegar consumimos más información, buena y mala tanta que nos planteamos incluso si controlarla de alguna forma pero, curiosamente, y es lo que tiene la información a la información le gusta ser libre y hablo de comunicación, hablo de información porque justamente hoy tengo a tres profesores, tres, una ...dos profesores y una profesora del Departamento de Información y Comunicación... Eh, ...para hablar de estos temas y de otros muchos temas que van a ir surgiendo por supuesto. Hoy aquí en Radio Radiolab UGR en casa, desde sus respectivas casas... ...tenemos con nosotros a Daniel Torres Salinas... ...que es director de la Unidad de Evaluación Científica de la Universidad de Granada... Eh, ...amigo de Media Lab, miembro responsable sí. de la eh, línea de Ciencia Digital y además CEO de su spin-off F3 Metric. Eh, él investiga sobre las almétricas, eh, visualización de información científica, análisis de bases de datos, las nuevas tendencias de comunicación, y por si fuera poco además, es cordobés eh, ¿Qué tal, Dani? Córdoba es a mi pesar, pero bueno. <risa> y Granadino, también de adopción, ¿no? Un poquito. Ya visto, ya visto. Yo digo siempre que ya llevo 20 años aquí en Granada. Tengo 40, 42, o sea que ya mismo me, me nacionalizo granaíno. <risa> te regionaliza, granaíno. <risa> me regionalizo, <risa> eso. Y, y bueno, muchas gracias por, por, por invitarnos, Javi. Y, Hombre, a, y nada, a me alegro y... mucho de que, que acontéis conmigo para este tipo de, de iniciativa. Si además ahora te has puesto el, el chip audiovisual, sí. con eso yo sigo publicando, que están funcionando también. Sí, bien, ¿no? como digo yo ahora, como estoy diciendo, ahora estamos viviendo en una videoconferencia permanente. <risa> Fíjate, esto era el gran hermano y no lo sabíamos. Efectivamente. <ríe> eh, también tenemos con nosotros a, a Ana María, Ana Muñoz Muñoz, profesora de documentación y miembro del Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género, donde fue además directora eh, durante cuatro años. Eh, ella investiga sobre la relación entre las mujeres y la ciencia, el cuerpo y su significado, la imagen de la mujer y las fuentes de información para los estudios de las mujeres y de género. Muy buena Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por ahora bien. Bienvenida a, esta, a este balcón. Gracias por abrirnos el balcón de tu casa también, esta ventana, y, y dejarnos entrar un ratito. Pues gracias a ti por habernos invitado a, estar, a esta charla, porque tenía yo nadie de ver a estos individuos que, <ríe> que hace meses que no lo ve. Lo echabas de menos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y tenemos por aquí nosotros también a, a Carlos Castro Castro, que es profesor de documentación en la Universidad de Granada y de Extremadura, eh, especialista en herramientas digitales, eh, al igual que, que Dani, eh, granadino de, de adopción, ah no, granadino de nacimiento, pero extremeño de adopción, al revés, y, y él fue también doctor eh, de, perdón director general de Sociedad de la Información en la Junta de Andalucía y por eso está tan puesto en herramientas digitales, eh, porque es gurú para muchos de nosotros en el tema Telegram, por ejemplo, ¿no? Eh, en el que no ha puesto las pilas y, y no ha descubierto, bueno, pues una herramienta muy útil eh, que no es solo un, un chat de mensajería. Muy, muy buenas, Carlos, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí y de, de la oportunidad de socializar en la universidad esta rara que nos ha tocado vivir en esta temporada. Eh, Carlos, eh, precisamente... Eh, Estamos descubriendo ¿no? que, que esto de lo digital eh, podía adoptarse como lo estamos haciendo ahora, de una manera más intensa, pero quizás no habíamos tenido la oportunidad. Eh, ¿Qué os parece? Lanzo la pregunta también un poco a los tres. Esto que nos ha tocado vivir, eh, ¿qué os parece esta situación y cómo lo estamos, cómo lo estáis afrontando vosotros? Pues que hubiera sido mejor despacito y no con el empujón que nos han dado. Sí, a la fuerza, ¿no? claro. Este asunto eh, se veía venir desde hace mucho tiempo y eh, yo he vivido distintas épocas de momentos de, de eclosión informática, pues desde el origen, en los años 80, cuando se pone en marcha la informatización de la biblioteca universitaria, por ejemplo, ha habido fases como de reforma y contrarreforma y en la última… Eh, la universidad pues, al principio de esta década dio un cambio eh, a, la, a la universidad semipresencial y sin embargo luego entramos en crisis en esa definición y ahora pues, nos encontramos con que realmente eh, tenemos la suerte de que la comunidad universitaria es una comunidad de gente inteligente y con muchas ganas de hacer cosas y hemos, hemos arreglado de manera individual casi cada uno el problema global con que nos hemos encontrado y es que eh, no estábamos preparados para un, un formato de este tipo ¿no? ¿Opináis lo mismo el resto? ¿No estábamos preparados para esto? Bueno, yo creo que aquí en la sociedad se va a un problema un problema grave porque como, como bien ha apuntado Carlos, en la universidad pues, estamos acostumbrados a a manejar herramientas digitales, a tener plataformas digitales, eh, tenemos a las docentes, mandamos nuestros artículos, eh, tenemos en la parte de administración herramientas, y utilizamos las redes sociales, utilizamos la mensajería. Entonces, tampoco hemos tenido muchos problemas para adaptarnos. Bueno, yo no noto tampoco un cambio espectacular en ese sentido, un poco más de saturación. Lo que sí creo es que se han integrado ahora mucha gente más en esa... En esa hipercomunicación me refiero sobre todo a las personas de, de, de la tercera edad, como pueden ser nuestras madres o, o personas que antes, pues bueno, utilizaban WhatsApp o Facebook, pero que ahora se han tenido que poner las pilas. Ha habido gente que se ha incorporado, pero deberíamos preguntarnos por todos los que se van a quedar atrás, porque se está hablando mucho y, y imagino que, que, que seguiré en noticias, de, de esta brecha digital que se va a abrir, que no va a ser una brecha, va a ser un abismo digital, porque hay gente que se está quedando sistemáticamente de... De conectada y me temo que al final eh, la sociedad de la información esta solo beneficia a unos pocos y no solo beneficia a unos pocos que están conectados sino a aquellos que saben manejar la herramienta pues yo pienso en aquella gente que se haya incorporado nuevamente o nuevamente o por primera vez a esta avalancha de información y, y de notificaciones 24 horas tienen que tener el cerebro trillado tienen que tener la cabeza porque claro eh, al final la gestión de las notificaciones es un tema importante <risa> Porque sí, sí. tienes que aprender a, a, a, a saber cuando tienes que... Yo digo, estoy trabajando, sé que existe un asistente de concentración en el PC, uh -huh. tengo mi teléfono en, en no molestar pero eso requiere una, un conocimiento de, de, de la herramienta y del tiempo personal. Claro, yo veo a la gente y está pla, plas y no para estar 24 horas. Entonces, bueno, la, la, la idea era un poco esa. Eh, va a ser beneficioso para todos aquellos que o las personas que se han podido incorporar va a ser negativo para todos los que se nos van a quedar atrás, que van a ser muchísimo Yo creo que, además, la universidad vivimos, no vivimos en una burbuja, pero pensamos que todo el mundo es como, como la universidad y nos cuesta mucho. Eh, yo vivo aquí debajo de nuestra facultad, aquí vivo en, en Granada Norte, aquí a, en San Francisco Javier, en la avenida de Puliana, y, y, y vivo con gente que a lo mejor no tiene tanta capacidad tecnológica o se dedican a otras actividades. Pues son... son, son obreros actividades de, de otro tipo y si veo que, que, se, que digo, bueno, esta gente se va a quedar totalmente desconectada algunas personas y no van a saber incorporarse y después lo que me preocupa, es el tema este de, de cómo gestionar estos flujos de, de notificaciones y de bombardeo diario cómo, el famoso ¿Cómo se puede enseñar la gente a que ¿Cómo podemos enseñar a la gente a, a, a manejar a las de manera de manera útil? Que yo creo que es, es prácticamente imposible porque al final, como esto es una droga una droga barata, la peor <risa> droga barata. Está como el tabaco digital, las notificaciones. Necesitas cada, cada 30 segundos, necesitas una notificación en tu cerebro. Y lo peor, y si no, que, que parece que es gratis, ¿no? Efectivamente. Eso es lo bueno. Las drogas buenas son las baratas y las que, <risa> y las que te requieren consumirla casi cada 5 minutos. Como el tabaco. Como la información. Efectivamente. Y Ana, ¿estás por ahí...? Sí, estoy aquí, estoy hasta esperando a que termine la hablar. Pues bueno, yo, yo pienso que es verdad, que bueno, sobre todo nosotros, los de dentro de la universidad, todos los que son del área de documentación y de informática, evidentemente manejamos todos los medios y todo, todos los recursos, pero sí que es verdad que hay profesores que, profesorado que no bueno que no están ejercitados porque no le ha hecho falta a este, en este momento eso bueno pues está haciendo que se ve, que, que, que nos pongamos las pilas en, en todo tanto en la docencia ¿no? como bueno como en la comunicación yo también tenía muchas cosas aparcadas como antes hemos comentado por cerrado pues eh, bueno las redes sociales me distraen mucho y entonces eh, estaba muy apartada de ellas pero claro cuando tienes un hábito, pues es muy fácil eh, volver a retomar ¿no? eh, estas esta prácticas. Y bueno, y luego pues somos también privilegiados porque, aunque como comentaba Dani, va, ven, va a venir muy bien porque hay gente que, <coughs> bueno, que no está acostumbrada, que no que no se inmerso en... En lo que es el mundo de la digitalización pero... y de los medios de comunicación y las redes sociales pero bueno, es que si es que toda la, ya la gente mayor cuando está sola pues ya maneja, igual que han sabido manejar el WhatsApp se ponen y lo manejan todo, o sea que el salto es solamente tener conexión a internet y buena conexión creo que eso es lo más importante, lo demás además cada vez ya sabemos que todas estas herramientas son muy amigables pero son muy fáciles en un sentido ¿A vosotros como docentes os ha supuesto una gran disrupción? Es decir, ¿estabais muy acostumbrados al tema de las clases presenciales y ha supuesto un cambio ¿O, o no tanto? Simplemente una vuelta a lo que ya estabais haciendo Yo en mi parte por mi parte como profesor presencial tengo la sensación de haber perdido todas las destrezas eh, por el cambio en el elemento de mediación. La primera fue tecnológica, que el ordenador no me valía, que... y luego, eh, hombre, cuando uno lleva ya casi 30 años dando clase, eh, podemos decir que hay una serie de destrezas que tienen que ver con, con el propio control del tipo de trabajo, de la situación que se plantea en clase, eh, que Automáticamente las hemos perdido, lo estamos haciendo aquí desde nuestras habitaciones particulares. Y entonces desarrollar pues, los elementos de, de, eh, de arrastre, de enganche con la gente y tal, cuando no estás viendo a la gente, te están escuchando solo ellos, eh, sin tener un input, los que llevamos mucho tiempo dando clases, solo tenemos que mirar a las caras del, de, de la concurrencia. ...para saber si estamos siendo... Aquí, uno... aquí no vemos si bostezan o... Claro, entonces, esa sensación de que le estás hablando aquí a... ...a un ojo iluminado y, y que esos son los alumnos... ...hombre, hay elementos, yo por ejemplo, lo hago manteniendo vivo... El, ...en el chat del Telegram, estando abierta la conversación... ...con lo cual eh, creo como una especie de segundo nivel... ...en el cual voy recibiendo... Input de ellos Para saber que, que están ahí ¿no? Pero uno de los problemas Del cambio metodológico es ese que mmm, Las destrezas que teníamos Las habilidades que podíamos tener Para enfrentarnos a una, a una clase Y atraer la atención de la gente plantearle en un momento dado Los temas importantes De la clase que estás dando Abrir la posibilidad Viendo la reacción que están teniendo ellos eh, de, de establecer un cierto debate Todo eso lo hemos perdido Entonces... Ahora es más importante, por ejemplo, el guión de la clase que eh, la interacción esa que, que hacíamos antes, ¿no? Por eso digo que el, el asunto es problemático y, y además problemático para, para todos, ¿no? Porque esto es una cuestión de entrenamiento. Yo en mi caso, eh, en mi caso no he tenido. No, he tenido, no he tenido mucho problema, porque como, como, como bien sabes Javi nos siempre hemos estado. ...altamente digitalizado. ...hemos tenido... por eso somos, hemos estado trabajando... En ...mucho tiempo en el MediaLive... ...yo me dedico a temas de comunicación científica digital... ...entonces siempre estamos acostumbrados... O sea, ...tanto a comunicarme con mis colegas con esta herramienta... ...como después a muchos cursos de, de... ...de carácter virtual... ...este año la verdad que es el primer año que... ...que, que he tenido la experiencia nueva... ...porque me incorporé de, de profesor este año... ...yo tenía mucha experiencia docente pero... ...he trabajado siempre con el profesorado... ¿eh? ...en los cursos de promoción de, del vicerrectorado y Pero sí, me ha, ya me ha costado acostumbrarme a la nueva audiencia que supone pasar de, de un profesor, de un alumnado adulto a un alumnado normal, ¿no? De 18, 19 años. Me ha costado mucho porque, evidentemente, tienes que cambiar el discurso. Pero me ha costado más dar clases presenciales al alumnado que digitales. Porque, bueno, no, no me ha costado mucho. Tenía bien preparada la asignatura de, como tenía su docencia este segundo cuatrimestre, la tenía bien preparada en la plataforma en paradoxa se me ha pillado esto con todos los materiales subidos, con el conocimiento de todas las herramientas, y, y en fin, no tiene tenido mucho problema, pero a mí en la docencia, el problema que percibo es que hemos perdido un poco hemos, hemos perdido la capacidad de ver eh, el dibujo global, en el sentido en que yo no sé la carga que la habéis mandado a vuestros a alumnos, pues, pues Carlos no sé si le ha mandado tareas, Ana no sé qué le ha mandado, no, no sé realmente en qué están trabajando, cómo están trabajando, y me preocupa mucho porque no sé si la está haciendo bien o la está sobrecargando. También veo que la, hay muchísima inhibición por parte del alumno, en la participación en foros, eh, la participación con, con, en lo, cuando dan la clase, a que se pongan la cámara, a que hablen, muchísima inhibición, por lo menos lo, en eh, eh, los casos que... Que, que yo tengo. Entonces me cuesta muchísimo eh, saber qué está ocurriendo detrás de la de, de, la, de la pantalla por parte de, del alumno. Es verdad que gracias a Carlos yo con Telegram he conseguido un poco activar interacciones o también estoy empleando Google Drive y pongo como ejercicios que vamos haciendo sobre la marcha todo al mismo tiempo y se va viendo cómo la gente escribe con Telegram también permite una interacción eh, simultánea ver que la gente está conectada. Pero para mí esos son parches. Uh -huh. Marcha, porque evidentemente eh, la vida universitaria se pierde, la vida universitaria en el mundo de no tiene sentido, languidece. La Está bien que tenga una asignatura con un catálogo semipresencial, pero la, la interacción es lo que enriquece al final o, o, lo, o lo que más podemos aportar, Esa, esas conversaciones con los alumnos, ¿verdad? Cuando estamos por los pasillos, cuando te fumas un cigarro con ellos eh, en la puerta o tomas un café de manera informal, el que ellos se relajan, ¿verdad? y y te cuentan, oye, pues que esta asignatura me gusta más cómo lo haces por aquí, a qué el plazo lo así, vas cogiendo ideas, y, y eso se pierde. Pero es verdad que ahora mismo no estamos tampoco en un momento en el que nos vamos a plantear si lo estamos haciendo bien o mal, estamos en un momento en que hay que hacer. No sí. podemos, ahora es el momento de experimentación absoluto y es un momento de experimentación y tenemos que aprovecharlo porque es de experimentación absoluta y libre, porque nadie nos puede decir nada. Y, y entonces... yo, ahí además, en lo que comenta Dani, eh, eh, hemos perdido desde mi punto de vista, la, la universidad de verdad. Es decir, claro. la universidad no es la suma de los contenidos que están en la asignatura, ni eh, la transmisión, y el incluso el input. Podríamos, sí. en una situación como esta, a lo mejor, tener mejores resultados en cuanto a contenido y habríamos perdido mucha universidad. Nosotros, les... Carlos, además, creo que somos el ejemplo, porque yo te conocía a ti en el despacho. Yo, Carlos, mi compañero de, de despacho, Pacho. nunca habíamos tenido relación, ¿verdad?, ...y hemos estado pues, dos meses... ...los que no han dejado el mes y medio... ...y pues, fíjate, pues, te he conocido... ...yo creo que tenemos una, una buena amistad... ...y una buena, una buena, una buena conexión mental... ...digo, bueno pues, nos no entendemos bien... Y, lo, ...y los dos hemos aprendido... ...yo creo que entre los dos... ...tú has visto con lo que yo trabajo allí... ...con lo que trabajo, con mi gente... Yo te he visto interactuar también con listo ...con el decano y, y fíjate, todo eso... ...todo lo que hemos aprendido de carácter informal... ...simplemente por estar juntos... ...eso se ha, se ha perdido... ...en fin, pero bueno a ah, nada. Bueno. No arco. Sí. <risa> Ay, sé que... Que yo me, me pongo a hablar... Hay que pararlo, hay que pararlo. Me, me Ay, pararlo. tenéis que interrumpir, me tenéis que interrumpir porque yo me pongo a hablar la pantalla y no paro. Si sí, no, es decir, aquí hablas cuando queráis, ¿eh? no, no tenéis que esperar tanto. No, tantito. pero también así tenemos sí, sí. un poco de orden, porque... <risa> eh, yo, bueno... Sí, pues, te voy a permitir una licencia que... Dime. Voy a, voy a recuperar ese, ese viejo hábito que había antes en televisión española, <risa> en el programa de José Licarci, me iba a fumar un, un pitillo, pero no un pitillo de bici, es un pitillo de homenaje a, a, al programa este de vale. qué grande es el cine. Vale. Sí, me Ahora queda que quedado avisado, vamos, ¿no? yo hubiera cogido el mío entonces. Aquí mí me, me a dar no me dejan hacerlo en el despacho, porque aquí estamos sometidos el, el, en la sociedad, las normas de la sociedad y luego. Encima aquí tenemos que cumplir las normas familiares, ¿no? Bueno, pero esto es un homenaje, hay que entenderlo que es un homenaje que es grande el cine la, y, no, no. y un homenaje cinéfilo, ¿eh? no. Yo lo haría al Quintero, o sea que te tendría que preguntarte algo del rollo... ¿Ha conocido usted? Pues, además que, que, que García se dedicaba antes de la televisión, se dedicaba también al mundo de la radio. Hmm. Pero bueno, no me enrollo. Bueno, Ana, que te hemos cortado, cuéntanos. Bueno. Bueno, pues mira, yo he tenido la suerte, no sé si la suerte o la mala suerte, porque como este continúe así, no sé, pues que no, yo no he tenido, o sea, este cuatrimestre no, no tengo docencia, terminé precisamente en marzo eh, las clases de máster, uh -huh. yo en marzo no, en febrero terminé las clases de máster, y entonces ahora en este cuatrimestre pues dirijo pues TFGs, TFMs y tesis doctorales. El cambio. Bueno, Está atareada ¿eh? y no hay claro, problema. Sobre todo porque, bueno, la gente de la OTCG sí los conocía, si los, conocí los este alumnados y a los de los TFG, y a las tesis doctorales también, porque ya llevamos pues, un año trabajando. Pero los TFM nuevos sí que lo que veo, bueno, un poco también al hilo de lo que decía Daniel, ¿no? A mí me gusta. Hablar con los alumnos para saber qué intereses tienen. Eh, y es muy importante eh, esa cercanía física, ¿no? Y de, de, de mirada, de, de, de, de calidad. Porque yo le. Viene, y me proponen un trabajo, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Trabajos que, que pueden ser muy interesantes. Pero yo necesito dialogar en un correo electrónico, es muy todo muy explícito y muy frío entonces, bueno, pues qué he hecho pues que le he dado mi teléfono le he pedido su teléfono lo llamo por teléfono y hablo con ellos y discuto así en vez de hacerlo por Skype que a lo mejor ya <ríe> lo haré Sí, pero pues, que necesita pues, ese diálogo, ¿no? que no sea sincrónico porque es que es Claro, es que es fundamental porque es una respuesta además inmediata y, y además yo necesito saber ¿Qué base tienen detrás para yo poder a un desconocido, porque para mí es un desconocido, claro. eh, eh, saber que, que, qué conocimientos tienen? Porque claro muchas veces vienen hacia mí, se dirigen hacia mí porque quieren hacer cosas de mujeres, pero ¿qué base tienen de, de teoría feminista? ¿Qué conocen ¿no? para hacer un buen trabajo? Es que... Eh, una cosa es me gusta y otra es lo puedo hacer, tengo capacidad, me da tiempo en, en este plazo, ¿no? o sea un TCM o un TCG, pues es que no. Y, y bueno, y luego, pues creo que también la experiencia de, en cuanto a lo bueno, la hemos tenido en el máster de comunicación, pues es muy presencial, entonces sí que hemos grabado clases y bueno, de la semipres a mí me pasa igual, me gusta más dar una clase eh, mirando a la gente y, que, y saber qué caras ponen porque eh, con las caras que ponen ¿sabes? se están más aburriendo Es algo sí. que descubre uno cuando da Pero clase ¿no? que desde ahí claro. los ve a todos Sí, realmente tiene interés claro, tú controlas controlas más la, la, la, la situación no, mm. no sé, y y no sé, creo que la, la cercanía es muy importante, es fundamental, ¿no? Sí, porque además también perciben las preocupaciones de, de los alumnos que, que es importante, ¿no? Cada uno está en su, tiene su vida, ¿no? Pero ahí sí que es la vida común. Y, y a veces ellos necesitan necesitan de ti aunque no te lo digan. Las universidades fueron un invento. Eh, que tuvo su aquel en la historia, de, sobre todo en la historia religiosa, ¿no? porque era crear las escuelas, tanto en la cultura occidental como en la cultura árabe, eran las escuelas de, la, de las catedrales. ¿no? Eh, y una condición que ha cumplido la universidad es que eh, siempre eh, ha sido un lugar de encuentro. Eh, al final, al principio de la edad moderna porque las la universidades son medievales en su origen eh, se inventaron los libros y siguió existiendo la universidad los libros podían haberse cargado el sistema en aquel momento porque bueno, pues eran la fuente de la información, se podían producir más libros que los que había propiamente en los monasterios y en las propias catedrales y aquello se podía haber cargado la, la universidad los medios de comunicación cuando llegaron también podían haber planteado que esto que hacíamos aquí sin embargo Alguares, esto, esto era como cuando decían que la tele se iba a cargar el cine ¿no? claro pero en lo que toca a la universidad que en el fondo la responsabilidad que tenemos es mandar la vanguardia de la, de la sociedad formar a los que ahora mismo por ejemplo constituyen la trinchera de este problema que son los científicos y los médicos se forman en la universidad eso no lo ha cuestionado nunca nadie y luego desarrollan una gran parte de, de la creación del conocimiento en la propia universidad. No lo hacemos exclusivamente, pero una buena parte del conocimiento científico que se produce en el mundo se produce en la universidad. Y eso se produce en condiciones de convivencia y en condiciones de una conversación que se, se difumina a muchos niveles. No, no significa que estemos hablando todos los días con el vecino o tal, pero se crean como una especie de sinapsis en esa relación que tiene un elemento presencial, que bueno, que es una de las reflexiones que tenemos que plantearnos ahora. Mm. Si, si esto no va a ser de manera permanente, que no lo sabemos eh, por el momento, sino que va a ser temporal, pero que pudiera ocurrir en el futuro nuevamente, que tuviéramos las condiciones para poder seguir haciendo lo que estábamos haciendo de manera presencial y luego... Lógicamente, en esa historia esto nos va a cambiar porque eh, no han cambiado cosas mucho menos graves que han ocurrido en la humanidad en los últimos tiempos. No nos tenemos que, que remitir eh, mucho tiempo atrás. No han cambiado, esto nos tiene que cambiar muchísimo. <ríe> en muchos aspectos nos tiene que cambiar mucho. Mm -hmm. Eh, no sé si vosotros, eh, si Ana, si Dani, si Carlos, como humanistas, como científicos sociales también, eh, ¿qué os parece lo que, lo que ha ocurrido? Es decir, yo pongo la metáfora de, del baile, es decir, eh, la sociedad se movía, estábamos bailando, pero ¿qué es lo que ha pasado? Eh, hemos dado un traspié y cuando acabe todo esto vamos a seguir bailando la misma música, o la orquesta se ha parado y ya veremos después qué música es la que va a sonar. Es decir, ¿esto es un punto y, y seguido ¿o un punto y aparte? Bueno, yo, yo creo, yo creo que, que con esto hemos aprendido a valorar antes o sea, lo que antes teníamos ¿no? y lo que ahora estamos viviendo. ¿no? Entonces, eh, aunque somos humanos... A mí lo que sí que me preocupa, todo esto, que bueno, el medio ambiente, que bueno, que está fenomenal, que, que yo oigo los pájaros, ella no oigo ni un ruido de, de automóvil. El ¿no? cielo es eh, azul, no es marrón. Pequeñas cosas, vivo sin estrés porque no tengo que coger medios de transporte, ¿sabes? Eh, yo tengo una paz y una tranquilidad, pero yo creo que eso cada uno tiene que trabajar eh, su, su, su, su situación, ¿no? Y, pero a mí lo que me preocupa es que como somos humanos la gente ahora eh, tiene muy buenas intenciones cuando pase todo esto pero esto se va a olvidar y otra vez el cielo contaminado eh, bueno o sea, ¿tú eh, crees no vamos que vamos a... a volver a la andada, sí, ¿no? Cuando... Sí, sí, sí, Y vamos a mirar para otro sitio. Porque a mí, mira, hay cosas que, que, que realmente me preocupan muchísimo. Eh, además, en, sobre todo en estos momentos. Y me preocupa, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, que no he hablado nada de ello, ellos. Porque sí me, eh, me preocupa mucho las mujeres maltratadas que están viviendo con... Con sus su marchadores Me preocupa, Simón, eh, las personas sin techo, porque bueno, yo vivo en mi casa, pero pienso también hacia, hacia afuera, ¿no? Cómo, cómo le están viviendo esas personas, ¿no? Me preocupa la gente, los autónomos, me preocupa mucho, eh, porque no sabemos después eh, cómo van a rematar. bueno, porque dice, vale, la economía global también, pero, pero, pienso siempre en gente que tengo, bueno, que tenemos todo muy cercana, ¿no? Porque esto es como un enlace, ¿no? es un y es como se, se va construyendo todo y todo va sucediendo y, y bueno, también me preocupa muchísimo eh, la muerte de las personas mayores, ¿vale? Eh, todo lo que está pasando en la residencia de ancianos, como si hay gente que huye del de problema, ¿no? todo eso a mí me, me, me preocupa. Entonces, eh, ahora todo el mundo... Ah, bueno, y hay otra cosa que es terrible, que son los bulos que están eh, por las redes sociales, hablando de comunicación, eso es otro tema que, que me preocupa muchísimo. Y bueno, y también me preocupa no poder ir a un bar y no poder ir a un concierto. <risa> pero que, que pienso que, que en general, bueno, pues que, que la orquesta, tenemos una orquesta muy con distintos músicos y depende cómo eh, si se coordina y hay un buen director, eh, la melodía saldrá exquisita, pero si no. Mm lo veo mal. Sí, tenemos mucha capacidad de engaño, eh, de, el, de autoengaño. De propios, ¿no? Entiendo. A lo largo de la historia, de hecho, prácticamente casi hasta el Renacimiento, todo el mundo se seguía pensando que vivía en el Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano había desaparecido eh, diez siglos antes, ¿no? Eh, mmm, las cosas no van a ser igual. Nosotros eh, tendremos que construirnos nuestra propia narrativa cada uno además en la situación en la que le toque ¿no? yo me apunto a lo que está diciendo Ana, eh, porque indirectamente pues por el trabajo de mi mujer y por distintas cosas, he vivido la sensación que ha planteado esto que a los que tenemos un, un techo acogedor y un sitio donde la gente puede tener cada uno su habitación donde eh, puedes trabajar y puedes esconderte un rato en una casa los que tienen ya jardín, esos son unos privilegiados ¿no? Eh, el, el, esta historia eh, en el futuro tendrá que cambiar pero yo creo que un esfuerzo educativo va a tener que ser tremendo sí, yo se lo he comentado muchas veces a Dani en la, en la, en la en el despacho no eh, la gente todavía en la escuela no la enseñamos a ver televisión es decir no, lo mismo que nos enseñan más o menos a ver periódico y tal pero Sí, estamos viviendo un poco la dicotomía de que eh, vivimos en un mundo digital, pero ahí somos absolutamente salvajes, porque no hay eh, prácticamente autoridades, y a la vez estamos conviviendo con el mundo analógico. Es decir, nuestros hijos todavía se siguen educando con libros, con libros libros de los, de los impresos. ¿no? Mm, eh, la reforma educativa, yo, yo estuve trabajando en Extremadura… En el año 2000, 2001, 2002, en la inmersión de los ordenadores en las escuelas. En Andalucía, durante un periodo de tiempo, a los alumnos en el colegio le dieron un ordenador. Llegó la crisis y se acabaron los ordenadores y nadie puso el bruto en el cielo. Porque lo peor no es que no estén pasando las cosas, sino que de alguna manera, colectivamente, no hemos empujado lo suficiente en esa dirección. Estamos un poco... Eh, bueno, a mí no me ha pillado... Pero hemos visto caer profesiones, hemos visto modificar negocios, hemos visto que a algunos le ha ido muy bien con la informática. El sector financiero, por ejemplo, hace maravillas con la informática y ha crecido un montón. Sin embargo, la Administración, en todos los niveles, ha tenido unas resistencias tremendas o para informatizarse o para ayudarle a la gente a que entre en la información. Es decir, yo siempre he pensado que ahí debería de haber habido elementos intermedios. Tú tienes personal... La... Madre mía, es el butanero? Sí, el butano, como estaba. Hay cosas abajo, está que siguen funcionando. Ahora se puede dar así con las botellas. Sí, sí, en mi barrio también lo sigue haciendo. <risa> pero pero esto, esto es un toque costumbrista que le damos a. La vida <risa> sigue. En el tema sí. este, el, el, la necesidad de esa, de esa transformación. Eh, debería de haber tenido muchos caminos intermedios no, O sea, en el manejo de las tecnologías Lo ideal es ser totalmente autónomo Es decir, que tú puedas hacer tus cosas Bueno, la administración tenía un montón de gente Que podía haberla dedicado en oficina A ayudarle a uno a hacer sus cosas ¿no? Sin embargo, en la propia organización de la administración El que tenga firma digital y sepa manejarla Ya sabe que puede no ir a la administración a casi nada Porque casi todo... ...se puede hacer por ahí... ...los bancos desde hace mucho tiempo y tal... ...pero el salto... ...sigue estando ahí... ...es decir, tenemos un montón de gente... ...si aquí se ha notado, y no me enrollo más... ...hasta en la distribución de los alimentos... ...de los supermercados... ...los supermercados estaban pensados para que la gente fuera allí... ...que socializaba bastante... Ahora van vamos todos asustados al supermercado. Y no, o sea, Con mirada no de a... cerbatillo. No claro, te acerques. Pero la gente iba allí y el tema de la distribución de las compras en la casa era una pequeña parte de los que iban allí, los que no querían venirse cargados a casa. ¿no? Mm. Pero no se había creado un sistema de distribución que incluso los, las compañías más grandes de los sectores no están dando respuesta a eso. ¿eh? Sin embargo, hay una que Amazon que eso no ha fallado. El primer día o el segundo día. Tardaron un día más, pero a partir de ahí la historia ha seguido funcionando. Entonces, yo creo que el problema es que hemos estado viendo ese cambio todos eh, y en la medida en que no nos hemos visto forzados por alguna circunstancia, pues la cosa ha ido pasando. Ha habido quien se ha encontrado en una modificación, en una caja de ahorro y se ha pasado de estar trabajando en una oficina a... ...o irse a la calle o estar trabajando con un teléfono... ...y ha entrado en ese sector y ha, y ha empezado a funcionar... ...mucha gente ha desaparecido directamente de lo que estaba haciendo... ...y entonces y no ha habido una reflexión global... ...entre otras cosas porque yo creo que... ...hay cosas que hemos perdido en esta sociedad... ...y que en la universidad la tenemos que haber reivindicado antes... ...bueno, y aquí pongo un poco el pinchito... Si durante cinco minutos van a mirar a los científicos, el conjunto de la población, vamos a aprovecharlo. ¿eh? Vamos a aprovecharlo para que la gente empuje en esa, en esa dirección. ¿no? Luego, yo estoy con eso, que se olvidará todo y los científicos volveremos un poco a la... Pero si esto está pasando porque no se ha hecho caso a muchas cosas o no se han aplicado las, las tecnologías debidamente... ¿no? Es decir, ahora estamos en la discusión de si... Vamos a controlar esto por, de, la, de la posición de los teléfonos y tal por cuestiones sanitarias. Bueno, quien se haya leído el libro ese de Todos Mienten o haya sido un usuario más o menos eh, de, con destreza de Google Trends sabe que Google sabe ya dónde están todos los infectados y con quiénes se han relacionado. ¿Eh? Otra sí. cosa es que ahora estemos discutiendo si le vamos a dar permiso a la Administración para que eso lo utilice de manera sanitaria. ¿no? Es decir, toda esta historia estaba presente, lo que pasa que o unos por desidia, otros por imposibilidad, otros por mera frustración, no ha sido un debate que se haya llevado adelante. Por ejemplo, ahí sí. en torno al mea culpa que nos toca de la universidad, a las universidades se nos mide muchísimo por el impacto de la investigación y no se nos mide nada en la tercera pata que hay en ...en docencia, investigación y extensión universitaria. Eso no irá por no, mí, ¿no? ¿no? ¿no, Carlos? Esa pollita. No, no, pues sí, no, no, no Hemos dedicado un esfuerzo muy grande y se ha buscado la excelencia en ese ámbito... ...y probablemente eh, pocos profesores universitarios sí. hablan en los institutos... ...o poca gente tiene la presencia social que debería de tener el trabajo de la universidad... ...que probablemente, yo no digo que hubiera solucionado este problema... Pero que incluso nos hubiera permitido tomárnoslo con otro ánimo y con otro tipo de. con otra herramienta, eh, pues yo creo que sí. Ahí la cuestión es que eh, hemos estado entre el, el tema de. Bueno, esto a mí, como no me toca directamente, y a mí lo que me están pidiendo es que haga esto, yo me voy a concentrar en mis cosas. Y esa parte de la conversación global, la que es que se unan, por ejemplo, personas de distintas especialidades y vean puntos de vista distintos, crear esos foros para que a su vez la propia sociedad se implique en ese tipo de actividades. Esa parte, que la ley no la pedía desde hace mucho tiempo, no la hemos desarrollado lo que hubiera sido deseable desarrollar. Es decir, que vosotros estéis haciendo iniciativas como esta de eh, una conversación entre universitarios, convertirlo en algo que se comparte con el conjunto de la sociedad, tiene su valor. Y yo creo que ahí es donde está una buena parte de, de lo que tiene que hacer la universidad en este momento, ¿no? Pensando en eh, las universidades más caras del mundo, por ir a la universidad donde más se paga, son a su vez las universidades que más materiales, por ejemplo, abiertos tienen, que más información y que más foros... O sea, que más actividades regalan al conjunto de la sociedad mundial, ¿eh? Y luego las que más le cobran a sus alumnos cuando se matriculan en ellas, ¿no? Bueno, pues ahí hay una enseñanza, es decir, a lo mejor tenemos que hacer ese esfuerzo, no tan bien pagado como el de la docencia y la investigación, ¿eh? pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque esta sociedad necesita, eh, necesita que le ayudemos a que esto que están haciendo, que yo creo que mm, se está haciendo con una muestra de civismo espectacular, Yo me emociona eh, ver, eh, por ejemplo, puesta Real sin nadie. Eso es impresionante, ¿no? Tuve que ir a la farmacia para llevarle unas cosas a mis padres y dio la casualidad que fue en uno de esos momentos en los cuales parecía que hubieran tirado una bomba de neutrones en el centro de Granada, ¿no? Eh, que esto lo estemos haciendo y que lo estemos haciendo sin que haya muertos por las calles eh, me parece ya en sí mismo eh, una cosa para que estemos muy contentos, ¿no? Bueno, pues todavía tendría que ser más. Es decir, la gente... Eh, deberíamos de haber ayudado más en, la, en el sinsentido de algunas de las cosas que puedan estar pasando. Y yo creo que ahí en la universidad tenemos que hacer el esfuerzo de construir, ahora que estamos creativos, como bien ha dicho Dani y tal, eh, crear esas herramientas, abrir esas narrativas, buscar esos nexos con la propia sociedad, porque ya que esto como tal vaya a pasar, no, pero la lección que vamos a aprender es que el conjunto de la sociedad tiene que dejarse guiar más por la universidad y que además incluso, y aunque parezca esto fuerte eh, hay cosas que no son democráticas pero son justamente las que tienen que ver con el conocimiento y no con las que quieren eh, moverse en otra dirección es decir eh, ahí también le tenemos que enseñar a la sociedad que votar en un programa de, de reality show eso no es democrático ¿eh? lo democrático es que las autoridades, sea quien sea, cumplan, por ejemplo, con los planteamientos que hacen los científicos, ¿no? Y ahí hay elementos que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que, mmm, en cierto modo, lo hemos perdido. Las figuras de los intelectuales de los años 80, es decir, gente que iba a la tele a hablar de cosas eh, que no tenían que ver solo con, con relaciones entre uno y otro, y ese tipo de historias que son, o de, o de disputas políticas, que es la, el otro gran tema, o de fútbol, ¿eh? Mm. O sea, la sí. tenemos una sociedad que y ha parado el fútbol y no se ha muerto nadie ¿eh? que eso también es otra cuestión que tenemos que pensar no y pare, eh. digo, sí. tenemos de que de manera, Carlos sí de esta manera aquí habláis de, de está, está hablando de cosas que, que, que son muy concretas pero yo cuando, cuando hablo con compañeros me cuesta pensar que no, todavía no somos capaces ni de vislumbrar, ni de atisbar ni de ser conscientes mínimamente ni un mínimo de que la sociedad que viene es radicalmente distinta a la que tenemos ahora y va a cambiar absolutamente todo y es imposible ahora mismo que seamos capaces de hacer un diagnóstico de lo que va a pasar es imposible que hagamos un diagnóstico de cómo va a ser la sociedad de, del futuro, porque esto va a suponer un cambio y va a ser el origen de una sociedad nueva totalmente nueva porque se va a haber modificado absolutamente todo se va a haber modificado todo cómo enseñamos, cómo gastamos dinero cómo vamos a armar yo, yo me pregunto, digo, mira nada no, más es que la actividad más cotidiana que es ir a tomar una caña ¿cómo narices no vamos a tomar una caña con una mascarilla puesta? ¿cómo narices ¿cómo vamos a hacer esos grupos en el que los que los andaluces somos especialmente eh, jaleosos y y, ...y bastante efusivo en nuestras emociones... ...y la manera de hablar... ...¿cómo vamos a tener un grupo de 10 personas... ...como antes pegando voces... ...sin tener miedo... ...sin decir, oye, no te acerques demasiado... ...que no que no hables demasiado harto... ...no te pongas demasiado... Cerca. ...va a ser muy difícil... ...pero va a cambiar nuestra forma íntima... ...de relacionarnos con, con la gente... ...va a cambiar la forma en la que vamos a los supermercados... ...va a cambiar la forma en que nos relacionamos con los alumnos... Y evidentemente no somos conscientes... ...de que cuando salgamos de aquí a un proceso de reconstrucción. Un proceso de reconstrucción porque hoy leí la noticia de que todo el empleo que se creó en Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos dos o tres años, está destruido. Está destruido. La sociedad va a ser totalmente diferente. No está... Yo no sé cómo se le apañarán a los políticos. Espero que, que, que los políticos que nos toque vivir los próximos meses no sean los que tenemos ahora ni de, ninguna, de ninguno de los bandos. Porque una de las cosas que nos ha dejado esta crisis es que estamos gobernados por unos neutrales absolutos. Porque nosotros estamos votando a una gente... Y hemos dejado, nos lo hemos dejado en manos de gente que pensábamos que tomaba decisiones. Lo único que tiene que hacer esta gente es ser previsora, y no lo ha sido. Y ahora nos vemos en esta, y ya han descub ya hemos descubierto que estamos gobernados por absolutos inútiles. Desde Ortega en mí, ahí viene Montero, y sabéis por qué lo digo. Como esa gente que dice, vosotros que tenéis que hacer los más listos de la sociedad y alertarnos, han llegado a hacer eso no tienen información, no saben manejarla no saben tomar decisiones entonces yo pienso, ¿qué mundo nos va a tocar vivir después de esto? ¿qué decisiones se van a tomar? ¿cómo nos vamos a reconfigurar todo el, todos los espacios que hemos perdido? porque los espacios que hemos perdido yo creo que muchos de los espacios se han perdido definitivamente al menos en los próximos años porque es que no sabemos el mundo cómo va a ser, no sabemos si en octubre nos vamos a tener que volver a encerrar decía Bill Gates en una conferencia en una entrevista que, no, que le han hecho hace poco también que esto de la epidemia han venido para quedarse que solo ha salido una pero que mañana puede salir otra perfectamente y en fin fijaros como cómo el cambio radical que va a ser una ciudad de claro desde la universidad podemos lanzar muchas soluciones pero qué va a pasar con una ciudad como Granada que vive del turismo qué va a pasar con, con ese mundo que estamos creando sí. de pisos que se estaban alquilando qué va a pasar con toda esa gente con todas esas turistas donde van a ir que va a pasar con la Alhambra la alhambra probablemente salga beneficiada porque el equipo de cliente lo frágil que es la vamos la vamos a cuidar yo sobre el tema este de los políticos yo una yo he tenido una experiencia política y atípica sea en mi caso tengo que reconocer que el personaje que en este caso actuaba en el liderazgo de la historia ...era un personaje muy singular porque era Juan Carlos Rodríguez Ibarra... ...y en un momento dado... ...sí que noté cómo tenía que haber funcionado esa historia... ...es decir, él de alguna manera se dejó asesorar por, por el mundo científico... ...en este caso Extremadura por ejemplo cuando recibió su universidad... ...la recibió con muchísima ilusión ¿no? ...y el, la gestión sobre la universidad... ...y se puso mucha esperanza en que una buena parte de, de, de la posibilidad de desarrollo que tenía una región... ...que era la última de Europa, junto con el Alentello, era potenciar el, el tema de la universidad. Y el papel que jugaba en este caso el político era, de alguna manera, defender eh, decisiones que no, eran, que no eran de sentido común, ¿no? es decir era, era más interesante que se creara un centro de investigación nacional en Extremadura que a lo mejor que se, que se claro. hiciera una fábrica. ¿no? Eh, de, de hecho, era lo que decía el conocimiento mm. en, esa, en esa época. ¿no? Entonces, yo creo que aquí la clave eh, es eh, poner a cada uno en su sitio. Es decir, los políticos tienen la responsabilidad, ya, pero en sus, no decisiones, en sus decisiones tiene que intervenir el conocimiento. Esto ha sido dramático porque esto ha demostrado esta crisis que, que una decisión política absurda puede tener consecuencias mortales para nosotros. Para nosotros. Eso es lo que ha demostrado. Antes oído lo... Pero eso lo hemos notado ahora, pero eso ha sido siempre igual. ¿eh? Lo hemos notado ahora, pero una mala decisión, una mala decisión política o una decisión con carácter político puede tener consecuencias letales. Yo digo esta gente en una sociedad como en España que somos de los que más artículos científicos han producido, que tenemos un sistema científico poco subvencionado, pero que con buena salud ¿cómo esta gente no se, ha dejado, no se ha dejado asesorar mejor por los científicos? ¿no cómo se ha dejado asesorar? ¿por qué no se ha dejado asesorar? ¿por qué no han tenido en cuenta la opinión de los científicos, de la Organización Mundial de la Salud? ¿por qué no? O sea, porque es porque una porque cosa es una cosa te... increíble cómo se han primado otro, otro tipo de, de intereses propagandísticos, de actos propagandísticos te lo, te lo devuelvo, Dani ¿Por qué tiene tan mala prensa dentro de la propia universidad la gente que se implica más políticamente? Por ejemplo. Es sí, decir, pero si la, la implica el problema, ¿sí? no es, el, ¿sí? problema, el problema no el problema, Carlos, no es la política. Porque la política tiene que existir. Para eso existe desde las polígas. La política tiene que existir. La política es necesaria porque alguien tiene que estar al mando de la nave. Yo lo que digo es como ha llegado a unos gobernantes que no han sido capaces de protegernos que no han sabido leer la realidad, tío. Son gente que tiene que estar en su casa leyendo la realidad y protegiéndonos, y no lo han hecho. ¿Cómo puede ser, tío, que yo me asuma a mi casa y vea al ejército? Mm. Cambiarme del ejército a los legionarios... ¿Cómo puede ser? Al final... Lo que pasa es que esta vez el ejército es la retaguardia, ¿eh? O sea, los ya, que, están, te, te, lo que te... están en el frente no son los del ejército, son la retaguardia. Ya, ya, son la retaguardia, pero el, digo... Tío, ¿cómo el... puedes pasar pa un día de repente encerrado en tu casa viendo pasar... Yo vivo aquí enfrente del, cuart del cuartel logístico, y por eso digo lo del ejército, porque no os podéis imaginar lo impresionante que es cuando vuelven por la noche y van por ahí los caminos del ejército, estos que van prestando y van militares. Además me lo encuentro cuando voy con algunos hablo, y, y, me, y me parece una imagen, una imagen bastante bastante impactante, impactante como cuando cuando están recogiendo a las personas y van con todos los trajes, en fin. Yo, yo lo único que digo que, que creo que, que la clase política que, que venga del futuro debería estar mejor debería estar mejor preparada y que la pilla totalmente de, de desprevenido. Hombre, yo no quiero ser de la Comunidad de Madrid que me pille de gestora de ayuso, porque eso tiene que ser la pesadilla absoluta. ¿Cómo esa señora puede estar gobernando una crisis pandémica? Para mí, una cosa es para echarse a llorar. Una mujer que ni siquiera ha estudiado mínimamente, mínimamente con los estándares que exigiría gestionar una crisis como esta. Entonces, pues bueno, no, no, no, no sé lo que va a pasar de nosotros con... Todo dependerá o qué le ha pasado a los americanos con Donald Trump o a los brasileños con Bolsonaro. Sí, son la sociedad más lista del mundo. Los mejores científicos del mundo están allí. Sí, sí, es pero el... fíjate sitio... que la sociedad más lista la tiene, pero un solo imbécil al... al mando echar traste la inteligencia de los demás. Bueno, pues, de todas maneras... Y eso me... nos tiene que hacer pensar en, que, en, que, en, que, en qué sociedad vivimos y en cómo estamos construyendo la democracia. Y como tú me has dicho una cosa muy inteligente que a mí me ha gustado porque dice la gente no están vendiendo que la democracia y la democracia digital es votar a un triunfito y han vendido eso y eso es lo que se cree la gente y ahora qué hacemos ahora ahora claro, han conseguido que esté Donald Trump, personas terminan los gobiernos que no saben de gestionar este, este tipo de cosas, porque al final las cosas estas quien las gestiona militares eh. vamos, la, vamos a tener que virpecina. hacer el poder democrático a otros estamentos sociales que deberían tenerlo pero no por nada, sino por mera supervivencia. Y, y yo creo que esto está empezando ahora. Cuando pase un mes y toda la gente que está sin comida en casa, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Qué, va a hacer? ¿Qué van a hacer las personas ahora que no tienen comida? No? Va a ser una cosa dramática. Yo creo que no somos conscientes ni, ni de lo que se avecina la próxima semana, ni de la crispación. Y hay una cosa aquí muy grave también en España, la crispación del debate político. Nosotros vamos a tardar muchísimo más que otros países, un poquito más civilizados, eh, políticamente pues yo no sé el debate político yo creo que va a ser encarnizado en cuanto en cuanto abramos un poquillo a la cortinilla podamos salir un poquillo más a la calle y se normalice digamos en un país que entre... qué envidia dan los portugueses, eh, los portugueses. Eh, por dos cosas una porque tienen una oposición magnífica y luego porque no se gritan sino que se silban bajito con lo cual se han contagiado sí. mucho menos <risa> ahí a, a, teníamos que aprender de todo pero la cantidad de tiempo la cantidad de tiempo que van a perder el congreso discutiendo y echando trastos, va, va a ser terrible. Yo, una cosa que no, que mentalmente eso sí que no lo voy a poder, no lo voy a poder aguantar. Ya sigo un poco las noticias habituales, porque son cosas que no comprendo cómo no, no están todos los políticos a una tomando decisiones conjuntamente bueno, pues, y sacándonos adelante y, y previniendo lo que lo, a lo que se van a tener que enfrentar. Pero lo tendremos que hacer nosotros, porque el sistema democrático es del conjunto de los ciudadanos. No, yo estoy Sí, y, y además nosotros tenemos lo que actuar en un pequeño espacio. ...en nuestro pequeño espacio, en nuestro entorno... ...con nuestra alumna, con nuestra familia... y él, ...pero tú lo único que vas a salvar es tu entorno... ...pero si no hay nadie que piense en una solución global... ...da igual que tú hagas sí, algo... Pero, ...hombre, pero una cosa que yo... ...sí que reclamaría es eso... ...el espacio que el conocimiento requiere... ...dentro de la política, es decir... Claro, ...usted puede claro. decidir sobre una serie de cosas pero hay otros asuntos donde aquí la opinión del experto es la que tiene que poner la frontera de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí, tampoco, tampoco hay que tener tampoco hay que hacer dos cosas. Tampoco tú a, al experto no la puedes poner a, eh, en la cumbre, porque no. tienes que tomar otro tipo, con otros componentes, otras decisiones, con un componente más emocional, con un componente más inmediato y el experto a lo no. mejor. Pero sí es verdad que, que, que la solución viene por porque se incorpore en otras herramientas de la sociedad a la clase política. Y tengan un voz y un peso muchísimo más grande de, de, de lo que tienen. No se puede desoír a, a los médicos estos que salen en televisión a, a, denunciando las pandemias que se nos vienen encima. No se le puede desoír a la gente. Y alguien tiene que saber discriminar la opinión de uno y otro. Y esa era su misión, más que discriminar opiniones y tomar decisiones. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Oye, una de las cosas que se están poniendo en valor o que nos gustaría que se pongan en valor precisamente lo que estáis hablando, ¿no? La ciencia. ¿Qué otras cosas creéis que tendrían que ponerse en valor o, o que se van a poner en valor? Esperemos que la igualdad, que ha demostrado que todos somos igual de vulnerables. Si eso conseguimos que eh, se genere como valor, pues resolveríamos un, un buen montón de problemas, ¿no? Es decir... Eh, Vamos a mirarnos lo iguales que somos todos y lo vulnerables que somos todos, con lo cual nadie puede volver a vendernos la historia de que busquemos instrumentos para que unos estén bien y que los otros da igual. No no da igual nadie. Y esa es una de las claves. Es decir, estamos tan íntimamente unidos unos entre otros que eh, las fronteras, del tipo que sea, se pueden convertir en un problema. Entonces, una de las cosas que tendremos que aprender es hacer más iguales, que, que ahora mismo eh, resulta casi pornográfico. Yo, como he pasado de todas la infotoxicología, ya esta vez hasta me he quitado de Facebook, ya había conseguido quitarme de WhatsApp, en esta de Facebook y de Twitter, definitivamente también me, por lo menos voy a tener periodos de confinamiento de las redes sociales y Instagram no entré. Pero bueno, por ejemplo, lo impúdico que resulta cuando la gente tiene tantísimos problemas el que la gente esté repartiendo compartiendo imágenes de gente que está ostentando de las casas que tiene y cómo lleva el confinamiento, ¿no? <risa> es una de las cosas que tiene que acabar. Eh, que, sí, tiene que acabar debería aquí. haber... No, claro, es que somos todos muy iguales. No, debería, debería, sí... Claro, en esa historia tenemos que, yo, yo soy de los que pienso que una de las de las cosas que teníamos que aprovechar es eso, oye, aquí es un contrasentido que alguien tenga lo que no se puede gastar ni en mil Oye Pero Carlos, tú que eres, ¿sí? tú que eres político, te voy a hacer una pregunta, le voy a quitar papelas ahí. tú, eh, va, te voy a pedir una, una predicción, ¿tú crees que el mundo girará a la izquierda o a la derecha? O para atrás. Porque no se sabe, ¿eh? no, se, no se sabe elegir lo que va a dar la cosa, porque cuando hay poco dinero, porque no vamos a tener ni un duro... Yo, ni soy, optimista, de los de yo soy optimista por naturaleza y espero que seamos sensatos. Eso significa que tendremos que, que, que esforzarnos mucho más en tener en cuenta lo iguales y lo vulnerables que somos y no tanto en buscar situaciones, si por ejemplo, esta situación la administración se la ha encontrado porque izquierda y derecha ha reconocido demasiado, por ejemplo, el peso que tienen los grandes. Y yo ahora, que vivo aquí en un barrio donde afortunadamente no han muerto todas las tiendas, pues me alegro de que haya tiendas de barrio. Sin embargo, hemos ido en la dirección izquierda y derecha de apoyar grandes centros comerciales, sí. de cambiar el formato. Y que ahí, en algunas cosas, no hay mucha distancia. ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante sería fomentar esa, esa conversación, ¿no? que esa unidad que se nota en, lo, en el aplauso de las 8 de la tarde, eh, la gente la sepa interpretar en lo que es. Oiga, eh, que gastar en sanidad pública no es tirar el dinero, es cuidarnos todo. Ya, que sí. Que no es un gasto, una inversión, ¿no?, como el tema de la educación. Que la educación. Que la educación no dependa de que tú le puedas comprar un portátil a tu hijo que no se lo puedas comprar. Eh, sí, lo es que porque... eh, o sea, Yo bien. soy de los que espero, sé que no se va a poder imponer ¿eh? y que además en, en la circunstancia española, en este caso, eh, hay un tsunami tremendo para intentar demostrar. Hombre, es que a algunos se les ha acabado el discurso o demuestran que los gestores de izquierda son malísimos, tremendos, un mm. desastre. Eh, y dicen que ellos van a hacer la política de los de izquierda, o si no, es que no tienen discurso. Esa es la... Aquí mi percepción pasa. es esa, ¿no? Es decir, lo que queda por hacer son políticas sociales, sanitarias, educativas, de eh, refuerzo del tejido social... Esas son las que quedan por hacer. Bueno, ahora hay, hay un camino exclusivamente, que es, efectivamente, ahora pues a los colectivos más, más vulnerables por parte claro. de... Porque fíjate que nosotros, los agentes de universidad, somos clase, clase media, no dejamos de ser clase media, porque, vamos, los sordos que tenemos ya no tampoco es que sean especialmente, especialmente llamativos, pero somos clase media y nos hemos convertido casi en privilegiados, de repente. Ahora mismo somos privilegiados, tanto económicamente como, como, como, como, como socialmente, pero yo creo que la parte que tocaría ahora es apoyar a todos esos colectivos vulnerables que van a quedar prácticamente... Eh, eh, en la calle y no sé cómo por nuestra parte tenemos que apoyar tanto a, a, a todos esos colectivos que se van a quedar. Esto y, es como que, cuando la crisis, ¿no? Eh, que eh, se bueno, hablaba de los mil euristas y, lo, y eso de los mil euristas era, era un privilegio eh, también eh, llegar a la calle a los Ahora quien tenga para comer, quien tenga para comer en el futuro ya va a ser casi, hostia, tengo un piso y, y, y tengo la cesta llena. Hostia, pa, entonces ya, ya puedo eh, bueno, ir sí, adelante eh, este eh, día oh, y esta oh. semana. Pero claro, tú fíjate es en Granada, España la, la total, cantidad de parados que va a haber, va a ser una, una cosa impresionante. Todos los, todos los recursos se van a tener que destinar a los mismos sitios, sanidad y, y políticas sociales. No es que, que, que caminos. Se se solo, solo en Granada los miles de personas que viven del turismo y de la hostelería, claro. que es una gran industria. Eh, tal. es que aquí no tenemos industria. Aquí la gente, cuando acabe esto, no va a tener la oportunidad, aunque la haya tenido cerrada, de irse a su fábrica porque es que no hay fábrica. No, no, no. La gente, además, no mucha gente invierte material. en los pisos turísticos. Mucha gente en pisos turísticos, por ejemplo. Todos tenemos casos que han invertido y han rehabilitado su casita del arba y han... Todo eso se va ahora mismo. Hombre, imagino que, que el turismo, la parte nacional, reactivará bastante, pero. Imagino que, que habrá una reactivación del turismo nacional en todos los países y, y dentro de un año o dos otra a traer turismo internacional. Y los congresos internacionales que hacían la universidad de Granada, la cantidad de gente que atraían, en fin, somos era, era, era una, era una, una industria potente que no va a estar muy perjudicados. Bueno, luego vendrá, ya vendrá. Tampoco se está... Todo, tan... Yo pienso que, ya. que es verdad que ha llegado todo muy tarde, ¿no? que se ha reaccionado tarde, no pero bueno... Eh, Creo que es una situación muy difícil de gobernar y da igual que hubieran estado la derecha que la izquierda gobernando, que este toro es muy difícil de, de, de torear y porque es algo cambiante, desconocido. Y bueno, y pienso que ahora pues se tendrán que crear después cuando, podamos, cuando, cuando se normalice algo la situación, si no, ya lo están pensando. Habrá que invertir más precisamente en las políticas sociales, en las políticas científicas, porque sí. eh, bueno, se darán cuenta de todo esto, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo de, de, de la sanidad que tanto hemos defendido y que, y, que, y que ya con la crisis anterior hubo un bajón en lo que es la sanidad pública, pues. Yo creo que es, que es fundamental que, que se retomen de nuevo las políticas seriamente. Entonces, va a ser la, la única solución. Aquí, lo que pasa es que ahí estamos presuponiendo que en España eh, este asunto lo gobierna la izquierda, ¿no es cierto? Las competencias autonómicas están transferidas sí. y hay gobiernos sí. de todos los colores. Tenemos sí. nacionalistas, sí. independentistas, nacionalistas del otro color. Sí. Eh, o sea, esto, eh, que nadie se apunte a la historia de esto es culpa de uno. Porque no, aquí hay, hay muchos culpables. Y yo no, no hablaría de culpa. Habría de muchas decisiones Yo tampoco hablo de culpa, yo hablo de, yo hablo de, de, de malas decisiones. Hay muchas responsabilidades, no son de uno. Eh, simplificar esto en la cara de una persona es un error tremendo. Pero Carlos, tú estás metido política, tú estás metido en política, metido en política eh, bastante, bastante tiempo y había. Mm. Lo, lo digo directamente y claramente, una degradación intelectual de los políticos eso o sea, los sí. políticos han, han perdido cap, han, no tienen el mismo lustre, no tienen la misma capacidad de tomar decisiones de tomar consensos, de visión histórica, de mirar a largo plazo que, que, que antes y están peor formados y, y eso es una cosa que ha pasado, no sé tú cómo lo percibes o una percepción mía o... quizá por el tema de marketing electoral y todo este tipo de dinámica ahora, ¿no? Bueno, yo es un mal muy extendido dentro de la política. Eh, yo he vivido una época en la cual había más intelectuales dentro de los propios partidos. Eso es un poco lo que he hecho de menos. Eh, mm. La gente, la gente, la gente que va a la política de la academia mayoritariamente sale totalmente trabajado. Entonces. Eh, es un mal pago, porque tú pierdes tu, tu carrera investigadora por meterte en una historia eh, para que acaben viéndote mal en la universidad, porque eres una benedicto, y para que te acaben viendo mal en la política porque no eres de, de la historia, ¿no? Yo creo que ahí ese asunto habría... Estoy con Dani en que eh, no debería de ser exclusivo, pero sí que debería de haber una cierta... Eh, pues lo mismo que hay muchos profesores dentro de los partidos, profesores de colegios pues debería de haber más profesores de la universidad y debería de haber más autónomos y debería haber más gente de todo tipo porque al final los partidos son los que tienen que articular esa serie de, de elementos y dentro de sus estructuras tienen que ser capaces de representar al conjunto de la sociedad ¿no? eh, aquí en un momento dado y eso... ...de alguna manera era un dicho que había alrededor del PSOE... ...el PSOE representaba muy bien a España... ...porque era muy parecida a España... ...entonces ahí había más equilibrio y más presencia... ...en este momento... ...ahí ha habido una minoración de eso... ...y yo la conozco directamente por eso... ...porque mucha de la gente... ...que en un momento dado se ha dedicado a la política... Eh, ...o ha salido hacia arriba que es lo que llaman lo de las puertas giratorias y, esa, y ya no ha vuelto a su sitio o en la vuelta no ha sido no, no o sea, ha vuelto mal a, a, sí. está mal pagado mal pagado no por dinero, sino el que al final es esa, reconocido socialmente, ¿no? sí, incluso profesionalmente es uh -huh. decir, al final profesionalmente la gente te dice, bueno, esté listo como ha estado mandando, ahora se piensa que o sea, eso tiene ah, bueno, todos los claro. aspectos, ¿no? O sea, que ahí no, no nos vamos a engañar porque luego la gente... Eh, pero que... Y desaprovechado en otro aspecto, ¿no? Porque eh, debería de haber mucha más capacidad para, para transmitir el conocimiento en todas las direcciones, ¿no? Si sí, tú puedes contarle a la gente cómo te ha ido en un determinado caso y... En el, ...en el sitio donde estás... ...pues también le puede ayudar a la gente... ...a que vea las cosas de otra manera, ¿no?... ...nosotros en la universidad tenemos mucha tendencia... ...a mirarnos a nosotros solo ...cuando has estado durante un tiempo... Eh, ...trabajando en una... ...en una estructura de educación... ...y has visto el conjunto... ...pues piensas... ...los universitarios son un poco especialitos... ¿eh? Esa, es, <risa> sí. ...esa es la historia que tienes... ¿no? ...es como al final... Tienen un cierto nivel de autonomía, no se convierte en un problema social realmente, ¿no? Pero, es decir, ahí eh, yo creo que más que denostar a la política, habría que engrandecer a la política y animar a que la gente eh, entre en política y que cuando tengamos un alumno muy bueno, en lugar de decir, pues no tú hazte unas oposiciones y te vez de la vida, oye, pues con las ideas que tienes, coño, compártelas con, con la gente y llévalas a la gente. Así que eh, ahí deberíamos de abrir la conversación en todas las direcciones ¿no? y, y tener menos tendencia a, a esa segregación que hacemos permanentemente. ¿no? Sí, es, que es lamentable eh, que… En un grupo de amigos, como hay unos cuantos que sean de la universidad, ya eso hablan solo. Ya con el resto no hablan ni solo se entienden con ellos, ¿no? Esa, eso ocurre socialmente, ¿no? Somos muy aburridos como amigos cuando en las pandillas no todo el mundo pertenece a la universidad, ¿no? Porque si hacemos, pues eso nos pasa también con el conjunto de la sociedad, ¿no? Y, y ahí creo que esta historia. Eh, que a todo el mundo le ha hecho pensar, al menos yo creo que todo el mundo está haciendo el esfuerzo de intentar entenderse, ¿no? Incluso gente que a lo mejor no está en situaciones tan buenas como las nuestras, ¿no? Que está en situaciones... Bueno, pues en ese pensar, que esa conversación tuviera en cuenta otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, el otro día de Refilón vi en la tele... Hay, todavía hay un reality, ¿no? Por ahí funcionando... Eh, Creo que es la isla o no sé qué, me parece tan del pasado ya. Entonces, vamos a cuando salgamos a la calle, eh, por ejemplo, a mí me preocupa mucho qué va a pasar con mis hijos, ¿no? que son mm. que dentro de poco pff, a qué se van a enfrentar, ¿Es que, que, qué mundo van, van a tener, en qué cosas van a tener que. Entonces, que en esa reflexión, y yo creo que aquí animaros especialmente eh, a la Granada y tal, a que lleguemos a la sociedad, es decir, que este tipo de cosas que hablamos nosotros no son cosas de listos que no tienen que ver, sino que son cosas que le afectan a la gente, cada uno desde nuestro piececita, y que eso tenemos que conseguir que entre, que entre a lo mejor, no se puede convertir en un programa de variedades o no es el, el hormiguero, pero algo, algo habría que buscar para que determinado tipo de cosas se encuentren. Hace unos años... Eh, eh, Julio Grosso hizo la tesis sobre eh, sobre Ponset, no. solo escuchar lo que había hecho Punced en, en determinados asuntos era un gustazo no. eso se ha perdido todavía más ¿no? ya si era escaso se ha perdido casi totalmente la tele eh, tenemos televisiones públicas estatales y autonómicas y se ha parado el sistema educativo y no hemos tenido capacidad de que la televisión haya, haya hecho, haya entrado ahí directamente. Se han parado todos los canales de fútbol y podíamos estar dando los cursos en todos los niveles de la educación secundaria o de la o de la educación primaria, nada más que con los segmentos que hay. Sí, había alguna iniciativa, eh, creo, de la. yo no estoy metido en el mundo de la educación secundaria ni, ni primaria, pero creo que algún canal de televisión. Sí, en la 2 y sí, en, en, en la la España se acabó O clases. Mm, mm, sí, vamos, canal sur, eh, ah, Canal está lo suyo. Mucha oh. o sea, historia y eh, la base de conocimientos de, de información que podía haber ahí. Mm. Llevamos 25 años y no lo hemos juntado. Quizás sea una oportunidad perdida, desde luego. Oye, no quiero quitar mucho más tiempo. Eh, una de las cosas que estamos preguntando a todos los que se asoman a esta ventana es, eh, bueno, pues, ¿qué estáis haciendo en ese ritual compartido que ocurre a las 8 de la tarde? Es decir, no, no sé que, si salí o no aplaudir, si, si tenéis cerca vecinos, ¿cómo se está haciendo eh, donde vivís vosotros? ¿Qué, qué oís o, o qué hacéis? Bueno, pues yo, donde digo, no tengo cerca de vecinos, se si oye el aplauso, supongo que se oirán los nuestros. Uh -huh. Y bueno, pues una sensación de soledad <ríe> muy triste. <ríe> la verdad, ¿eh? La verdad. Y, y bueno, y lo que más me fastidia es que no soporto resistir. <ríe> <la versión. ríe> y, y, y mucho menos la versión esta que han, han hecho última. Porque hay, además no localizo ni quiero vecinos, porque depende de dónde venga el viento. <ríe> Pero es muy triste la verdad, eso, eso, eso sí que es triste, a mí me, me, me provoca soledad lo que pasa que, que pienso en, bueno, pues efectivamente en todo el personal sanitario, no o sé, sea, todo el mundo que está al frente de los hospitales, desde de la limpiadora, los médicos, mm. los directivos, los filadores, la enfermera, y bueno, y eso sí que llevan un día a día. Muy, muy duro y que, y que sí que hay que animarlos porque están o sea, están poniendo su vida en riesgo para salvar a muchos Entonces, bueno, pues es triste, es triste Todos los días me emociono, <risa> aparte de la soledad yo, yo vivo en un sitio, en, no, donde vivo, viven miles de personas Porque es uno de los bloques de estos, de los pocos que hay en el centro de Granada Que tiene 10 plantas, eh, estamos muchos aquí alrededor, es el recreo del día es decir, donde cada uno está en sus cosas... ...y lo de las 8 de la tarde es sagrado... ...y luego, bueno, vemos los vecinos de enfrente... Eh, ...nos alegra mucho ver a los... ...porque vivimos en un sitio donde hay muchas personas mayores... ...y además mucha gente joven, ¿no? Hay muchos matrimonios y con, con niños pequeños... ...y luego también están muchos abuelos que viven, que viven por aquí... ...entonces la emoción ahí es doble... ...ayer, de hecho... Los bomberos nos dieron la sorpresa por la tarde porque vinieron a felicitar a una señora que cumplía 100 años, ¿no? Entonces, montaron un número tremendo y, y estuvo muy bien. Yo creo que la gente lo vive con sentimiento, ¿eh? De hecho, salimos y aunque no nos conocemos a muchos de los vecinos que vemos desde, desde el este, pero nos saludamos, nos buscamos, vemos que, que esté ahí todo el mundo y luego lo que ha dicho Ana, es la expresión... De un, de un agradecimiento muy sincero a, a lo que están haciendo un montón de gente. Los sanitarios en primera línea, ¿no? Pero eh, a mí que no me gusta mucho lo de la la, la semántica de la guerra, o la metáfora de la guerra en esta historia, porque es una crisis, ¿no? Pero es que es una guerra totalmente al revés. Es decir, los que estaban en la retaguardia en la guerra, que eran los que cuidaban de los que los que llegaban del frente, que venían heridos y tal, y que hacían toda esa labor. Es como si se hubiera se hubiera invertido, ¿no? Los que están ahora en el punto peligroso son esos, pero luego todos los demás están ahí también, ¿no? Los de los supermercados, los, los que están en el transporte. Eh, algunos vecinos, por ejemplo, aquí que he coincidido, están teniendo que ir a trabajar. Y entonces tú dices, joder, yo estoy pudiendo estar en casa y, y este pobre o esta pobre está teniendo que ir a trabajar y tal eh, entonces yo creo que ese agradecimiento es global yo me gustaría que ese agradecimiento se convirtiera después en vez de en un eh, en una reflexión en una conversación en que nos tratáramos un poco más comprensivamente todo y que eso diera como resultado eh, que no nos pase otra vez básicamente yo ya con que no nos pase otra vez y consigamos sobrevivir eh, y que mm, vayamos construyendo un futuro con lo que quede de, de este desastre ya me doy por satisfecho ¿no? Que aprendamos y de eso los errores es un punto no de partida bueno, sí. a mí me parece que ese ese momento del día donde todo el mundo se pone a una bueno espero que en el futuro nos sirva para decir eh, acordaros de las 8 de la tarde eh, sí. lo bien que lo unidos que estábamos ¿no? y la falta que nos hacía que estuvieran ahí los demás uh -huh. porque Tiraremos después para el monte todo el mundo otra vez. Yo en Venga. mi caso, en, en mi barrio, estamos, estamos como... Aquí ya sabéis que San Francisco Javier es un, un barrio de casitas bajitas. Yo creo que estoy en el único bloque de la calle que tiene que tiene dos plantas. Hay mucha población también, mucha, mucha población mayor, porque son todos todo, tiene, una, tiene una tasa de personas mayores bastante, bastante alta. Entonces me encuentro, encontramos nada más que con el vecino del otro ático y con otra señora que tiene un pisito por encima y con una pareja de, de y Bueno, pues bueno, nos saludamos, eh, cumplimos con, con el ritual, pero a mí mi sensación personal es que se me queda siempre un, un sentimiento amargo porque me parece tampoco lo que podemos aportar con un simple aplauso y me, me, me quedan ganas de hacer algo más o poder hacer algo más y, y el aplauso se me queda corto, pero evidentemente... Por lo menos un reconocimiento a una parte de la sociedad que, como bien ha dicho Carlos, ahora son, son los que están aguantando el tirón y los que. Y a mí me preocupa mucho porque dice: ¿cómo va a salir esta gente? Esta gente, nosotros estamos viviendo el problema desde no desde la trinchera, sino desde el palacio. Nosotros estamos viendo el problema pues como, como la toca vivirlo siempre, una cosa televisada, como el que, el que dice. Pero esa gente, hay gente que se le está muriendo personas en las manos que tiene que decidir quién muere, quién sobrevive, a quién se le da el siguiente respirador. Y este lado tiene situaciones dramáticas que yo creo que un aplauso se queda tan corto para todo lo que podríamos hacer. Y, y me da esa, tengo esa sensación amarga siempre que, que, que hago el aplauso, si, si es suficiente. Pero bueno, cuando menos es, es un gesto que, que deberíamos tener, que deberíamos tener y que deberíamos... A ver si espero que le sirva por lo menos no, saben, no sé qué, qué feedback tendrán allá de la plaza, pero espero que les sirva un poco, por lo menos pa, para levantarle el ánimo diario. Pero creo que también ya se va notando un poco la sensación de, de, de cansancio, al menos yo percibo de la gente que habla de algo cierto, cansancio o, o, o resignación. Pero bueno, es algo, hay que, se ha convertido en una especie de, de ritual que, que, que será ya histórico, será ya sí. histórico y quedará ahí para, para la historia. Cuando, sí. eh, cuando seamos mayores, contaremos sí. la, la batallita, de, ¿no? de la España de los balcones de las más llamadas España de los balcones sí. pero bueno es... A mí me gusta más me gusta más con aplausos que con bandera Sí, sí la eso también. Es que verdad que sí, que deberían aprender. Pero que y... hace falta que esos aplausos luego se conviertan en otra cosa, ¿no? En, en manifestaciones, mm. quizá, o no sé, ya veremos qué nos espera. La bueno, no es que articula todo eso de alguna manera totalmente sí. diferente. A mí lo que me preocupa es que ha habido movimiento sociales, me refiero concretamente al 15M, que no ha sabido articular no articula el descontento social. Eh, entonces no sé de qué manera porque al final todo, todo el descontento social se acaba canalizando políticamente y, y acaba muriendo, acaba muriendo y, y, y lo hemos visto en, en los partidos, en los nuevos partidos de izquierda que han surgido en los últimos años que no, no han sabido, no han sabido captar no cuando, cuando eran todos movimientos políticos, la esencia de, de la sociedad, pero no han sabido transformarlo en una en acciones políticas concretas o en una forma de, de hacer política diferente. Pero bueno, eso ya. Bueno, tema de política no vamos una última pregunta y ya os dejo. Eh, gracias por vuestro tiempo. Una recomendación, algo que nos podáis recomendar. Eh, en fin, no sé en qué os estáis refugiando vosotros. Eh, estáis utilizando películas, series, eh, música, que es muy socorrida y en casas como la de Ana además la tenéis muy a mano. Por tanto, supongo que será un recurso. Pero bueno. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que nos podáis Pero, decir eh, a los que nos están escuchando? Cuando nos confinamos estuve escarpando mi biblioteca y me hice una, un, una pequeña una sesión de la biblioteca que es la literatura del confinamiento ah. manuales de supervivencia y entonces lo cogí aquí porque sabía que me iba a hacer la pregunta y os voy a recomendar otra cosa rápidamente Venga. el primero, este libro del señor Orden <risa> que se encerró en su casa allí en Concord aislado del mundo se construyó su cabaña y aprendió a vivir en soledad. Vale, allí con sus libros, interactuando con, con los paisanos norteamericanos. Aquí el amigo Chris McCander, que sabéis que se fue hacia Alaska, dejó todo después de la carrera universitaria, se fue hacia Alaska, se fue con su, con su coche, recorrió América, llegó hasta Alaska y se refugió en un autobús. Vale, y acabó allí muriendo en Alaska. Vale, ya sabéis que está la película de dependen que era hacia rutas salvajes Y después rescaté un libro muy antiguo que es la que fijaros que este lo tiene, La Sabiduría de la Inseguridad, mensaje para una era de ansiedad. El libro es de 1957, si no me equivoco, pero bueno, yo creo que no, del 51, creo que no, va a venir en para, no para estos tiempos, ¿vale? O sea, que fijaros, yo simplemente retomo, quería recomendar esta literatura del confinamiento hasta los tres libros para aprender a vivir encerrado, ¿vale? Un poco encerrado y aprender a vivir con nosotros mismos. Muchas gracias, Dani. Venga, ¿quién sigue? Ana. Venga, bueno, yo, o sea, yo no he hecho una selección así. De... Yo es que sabía que me, li... yo sabía que me iba a preguntar y venía preparado. Claro, <ríe> he hecho trampa, he hecho trampa, no, pero. Okay eres un alumno inteligente. Bueno, no, yo a, a mí me gusta muchísimo leer y leo ensayo, novelas y la verdad que antes del confinamiento estaba encerrada trabajando sobre, bueno, un personaje, no le voy a decir quién es, hasta que no lo tenga muchísimo avanzado y y bueno hasta que me, me dio el síndrome del túnel metacarpiano y tengo remedio además me duele el hombro de, tengo alfobrillas nueva <risa> para apoyar bien la muñeca y, y bueno y entonces dije perfecto no puedo trabajar con el ordenador pues me he dedicado a hacer lo que más me gusta otra de las cosas aparte de investigar que me consume mucho y bueno, estoy leyendo, ahora mismo estoy leyendo a Matahari <ríe> la vida de Matajari, <ríe> que tiene todo su, su, su sentido. Eh, y bueno, pero si tengo que decir algunos de los libros de los últimos que me he leído que, que me, han, me han gustado, pues me gustó mucho. Voy a decir uno eh, en relación con las bibliotecas, que es eh, la biblioteca de los libros rechazados de David... Fue en Quinos, que es una maravilla de libros, donde bueno, pues, un bibliotecario pues, decide albergar todos esos libros que han sido rechazados por las editoriales y luego bueno, ahí hay un misterio y está muy bien. Y luego otra, que me, otra novela que me leí en Navidad, bueno, novela ensayo, <ríe> más bien ensayo, es del, bueno, el premio de Cristina Morales, el de lectura fácil, que es una maravilla porque hace una reflexión política, ahí está, sí, ese. es una maravilla, yo me lo pasé súper bien, me reí un montón, y ese, bueno, pues, pues lo recomiendo por decir dos libros actuales. De películas, pues me está pasando que, pues también que por pues, lo de la mano por la noche no los puedo ver, porque me quedo cita, y entonces me la hora de mi siesta, si quieres mi siesta? ¿Quieres siesta, pues una cita. Y bueno, no soy mucho, la verdad, no soy mucho de, de tele y de hecho, bueno, pues tengo un, un grupo de, de amigas que somos las peliculeras, lo que pasa es que ellas me han sido muy adelantadas, pero de las que he visto recientemente me ha gustado mucho la de Anne Barda la de Cleo de 5 a 7, que bueno, fue pues una película francesa de... De la Nouvelle Vague, y, y bueno, ahí es la vida de una mujer desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Sí. Y bueno, la verdad que esto, esto está muy bien, no quiero contar más para que no spoil. Y bueno, y luego he visto también un, un cine documental eh, que me ha gustado también, eh, también sobre la Nouvelle Vague, y es, eh, de, se llama Delfini Carol y es, es insurmisa, y lo que bueno y el inicio de de las video de las videocámaras no eh, para documentar los años 60 y 70 en París el feminismo el movimiento feminismo feminista del año 60 y 70 en París y bueno y, y ya no sé qué más diré Está muy, bien, vale. muy completito es, eso de ahora todo. Digo es lo que es lo que recuerdo pues venga, Carlos, nos faltas tú, que ya te reclaman sí, por ahí, no, además. Eh, eh, tenía una, una recomendación, eh, bueno, que es la misma que, que suelo hacerle a mis estudiantes. Una de las asignaturas, tenemos que estudiar el salto este de la web 2.0, que ha supuesto y tal. Y ahí mi recomendación, y yo la haría extensiva a todo el mundo, es eh, leer Alicia en el País de las Maravillas justamente una de las cosas que tiene esto de la tecnología es que nosotros realmente, no nos estamos viendo nosotros estamos viendo manchas de color ahí nuestra cabeza construye un mundo imaginario y nuestra imaginación es la que pone una gran parte de lo que está ocurriendo ahora aquí ¿no? y que las demás lo interpretan y entonces Alicia en el País de las Maravillas viene a demostrar eh, que los efectos estos raros que hay en la web 2.0 son justamente por eso, porque el mecanismo más importante que está funcionando, pues yo estoy en mi habitación, pero estoy con vosotros, ¿no?, es la imaginación. Y el mensaje de Lewis Carroll es justamente eso, ¿no? Con la imaginación el conejo puede convertirse en un conejo gigante ya, o inmediatamente convertirse en algo pequeño y no ser importante y tal. Y eso forma parte de, de, de lo que nos está pasando, ¿no? Y luego yo tendría otra recomendación en eso que decía Dani de la complejidad de las cosas. Eh, a mí una de las la obras humanas que más me ha impresionado ha sido el Canal de Panamá. La construcción del Canal de Panamá eh, creo que fue, eh, sobre todo, la concreción de que como políticos importantes, como era... Eh, de se fracasó allí después de haber construido un canal como el canal de Suez y tal y en gran parte tenía que ver con el conocimiento de hecho el éxito de los norteamericanos fue más eh, controlar las dos pandemias la de fiebre amarilla y la de malaria para poder construir el canal ¿no? más allá del agujero que tuvieron que hacer que, de, que dicen que es como un agujero que podría traspasar la tierra entera no y ahí había un tren y, y luego, incluso hubo una economía de guerra, de cómo los mismos que habían estado construyendo los trenes en Estados Unidos se fueron a construir allí la esclusa del Canal de Panamá. Entonces, hay una historia muy bonita que es un libro que se, que, que se llama Un camino entre dos mares, de David McLuhan, eh, que, que es una lectura, es un ensayo, un estudio histórico, donde nos cuenta la historia del Canal de Panamá. Cuenta perfectamente el fracaso, de, el fracaso de los franceses y el éxito de los norteamericanos. Incluso lo más interesante es como toda la estrategia que montaron para convencer al Congreso de los Estados Unidos de que no se hiciera en Nicaragua y se hiciera en Panamá. Y hay un personaje ahí que, que, que es el, el, el ingeniero que gestiona eh, la venta de... Eh, del canal de Panamá a los norteamericanos, ¿no? En eso que decía Daniel de cómo podrían cambiar las cosas, es que hay que unir mucho hilo, es decir, sí. tiene que haber el hilo del conocimiento, el hilo de la economía, el hilo sí. de, de la política, y ese libro nos presenta un montón de personajes que, siendo personajes exitosos, fracasaron, y otros que siendo, pues como... Eh, Buna Varila, que es el personaje este que, que, que vende el canal de Panamá, el fracaso de los franceses no fue total porque al final vendieron el canal de Panamá a los norteamericanos. ¿no? Entonces, en, esa, en ese libro lo cuenta. Yo creo que para este momento tiene muchas mucha enseñanzas si queremos intentar ese elemento de no construcción. ¿no? Y ahí, por ejemplo, en, esa, en ese libro queda claro que la sanidad... Y la salud pública es un elemento fundamental, es decir, el fracaso francés fue con el canal, pero realmente fue con los mosquitos, no fue con el canal. Y el éxito de los norte norteamericanos fue que hasta taparon eh, las pilas de agua bendita de la iglesia en, en Ciudad de Panamá y la adoquinaron y tal, y aquello acabó con un problema. Bueno, pues, esa historia, no siendo igual que lo que nos está pasando ahora, sí que tiene muchas mucha enseñanzas y es mi recomendación. Luego aquí en casa tengo distribución para distintas edades, ¿no? Con mi hija me estoy viendo una serie que es La Valla, que en cierto modo habla de una historia como la que nos está pasando y, y está bien, ¿no? Pero ahí lo, las exigencias cinematográficas tiran por, todo, por todos los lados, ¿no? Oye, muchísimas bueno, gracias también, por la recomendación. Pues, dime, Ana. Eh, dime, dime. Sí, bueno, porque hemos recomendado libros, pero creo que es muy importante la música, sí. porque precisamente nos ha mucho y a veces no está tan reconocida como se además últimamente ya sabéis con lo que ha pasado, ¿no? Con los comentarios del ministro, que bueno, que después... En fin, bueno, pero que yo quiero también que escuche mucha música apoyéis a la industria musical a los grupos musicales y bueno sí que recomiendo que oigáis los cabiguajos de La Gartijanik porque es un disco maravilloso ya lo recomendamos Ana, ya lo recomendamos eh, y de hecho lo tenemos agregado a nuestra, a nuestra lista de reproducción de Yo sigo publicando lo tenemos agregado ah, porque no bien. lo recomendó, lo recomendó es Esteban, no es bueno, lo recomendó muy Esteban muy no, yo ya lo había escuchado, pero bueno, lo recomendó al gran Público pero sí, una recomendación que hay que hacer y además yo creo que tiene ideas interesantes para, para estos tiempos. A ver, a Entonces, además que... dime, dime, Carlos. Nuestros alumnos, los míos, en el grupo de Telegram, uno de los ejercicios que tenían que hacer era compartir eh, una, una canción o compartir música. ¿no? y uno de los... Entonces, en el grupo, antes de empezar las clases, yo les pongo directamente... El, el Telegram que funciona como si fuera un mp3 con las propias canciones que ellos que ellos han puesto no, Lo cual le hace mucha gracia el que antes de empezar la clase está escuchando es curioso, eh, Yo tengo un, un amigo que es profesor de instituto, Juan García Gonesa Y, y él todas las clases, las empieza, lo primero que le pone es una canción al empezar la, la clase, ¿no? Entonces, es verdad, es que te transmite otro ánimo, otro espíritu, pero, por favor, no tanto resistiré. ¿eh? Eh, no, por Dios, que hay, mal, hay vida <risa> que hay más, más allá. Música, que hay más música, hay más vida. La... <risa> aquí los primeros días, aquí en mi barrio, eh, salía un chico a tocar la guitarra y tocaba canciones de Bob Marley, que también vale. está muy bien. Eh, vale, pues... Que sepas también que nosotros utilizamos mucho cuando estuvieron eh, Juan y Antonio de la Cartija en nuestro estudio en el Ampli. Tuvieron, eh, eh, bueno, pues nos dejaron una versión en acústico de Agonía, Agonía. Y, y la verdad es que cada cierto tiempo, como me encanta esa canción, la ponemos y la utilizamos en la, en la radio. La música Ana, siempre tienes... está presente por aquí. Ana, tú que tienes mano, que vayan montando ya el concierto. De la de, de confinamiento. Claro, que vayamos montando ya un concierto para que nos veamos allí todos. Tú que tienes que y para incluir a. No, es que sí, que estemos trabajando en nuevos proyectos. Claro, no sé ahora, si ahora es se... un momento de inspiración y de empezar a pensar en el siguiente paso. Oye, eh, Ana, Dani, Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana. A vuestra, a vuestra casa a, a, a vuestra mente, a lo que pensáis a vuestras reflexiones eh, lo dicho eh, ánimo, uh -huh. cuidarse mucho y, Igualmente. y que estamos en contacto que seguimos claro. eh, hablando aquí en UGR en Casa estos encuentros UGR en Casa continúan los miércoles y los viernes así como el, el magazine que hacemos los lunes también y al que invito que, que escuchéis cuando queráis y, y lo dicho un, un fuerte fuerte abrazo desde de la distancia y, y hablamos pronto. ¿eh? Muchas gracias. Muchos besos, muchos besos vale. y abrazos. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Y lo dicho al resto de oyentes, nos vemos el próximo lunes en el magazine UGR en casa, en el que tendremos más invitados también. Hablaremos de iniciativas que se están haciendo actualmente desde la Universidad de Granada. Y el miércoles y el viernes eh, seguimos con esto. Encuentro UGR. Hasta la semana que viene. Okay. <laughs>